¿Cómo no vamos a sonreír recordando a las a las novias de los abuelos? ¿no? ¿Se acuerdan de las novias de los abuelos? Bueno, muchos no habían nacido, pero pues empieza uno a recordar tantos nombres de artistas. Primero de los años 50, cuando llega el Mambo Pérez Prado... Que llegan las chamaconas de Cuba con Juan Oro, de la película las películas policíacas de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. <risas> que, que nunca se le acababan las barras a Juan Oro, ¿no? El primero que empieza con la ametralladora, yo creo en las películas, todos en blanco y negro todavía. y Llegan las rumberas en los años 50, 40, 50, Nino Sevilla. Ninon Sevilla. Algunos la recuerdan, ¿no? Obviamente, ¿no? María Antonieta Pons. A María Aguilar le decían la bomba atómica, imagínense. María Esquivel, Rosa Carmina, Meche Barba, Tongolele, la del mechón blanco. Nadie se fijaba en el mechón, pero era tenían un mechón blanco. Y de aquellas artistas de los años 50 también, 60, Blanca Estela Pavón, Ana Berta Lepe, que ganó concurso de Miss México, Miss Universo, Sara Montiel, la, eh, del último cuplé, Pisa Morena, Pisa Conga, que un relicario, que un relicario te voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. Una película inolvidable, relicario. Sara Montiel. Carmen Sevilla. Cati Jurado. Muy sensual, Katy Jurado... muy buena actriz. Estados Unidos, México, Katy Jurado... Carmelita González, Rebeca Iturbide, muy guapetona, Rebeca Iturbide también, Rosario Granados, Iracema Divian, una abuelita de voz claros, Dolores de Río, Columba Domínguez, Marilena Márquez, Libertad Lamarque, la voz hermosísima de Libertad La Lamarque, Lilia del Valle, Silvia Pinal, Silvia Derbez, otra novia de los abuelos que los cautivaba mucho, Lilia Prado. Uh. Cuando salía con el, vestido hasta, con el vestido hasta la rodilla, ¡uh, Cristo Padre! Prohibida la película. Lidia Prado. Esa Aguirre. ¿Qué podemos decir? María Félix. Rosita Quintana, su voz hermosísima. Miroslava, que se fue tan jovencita, creo que 29 años, se quitó la vida. Miroslava, bellísima Miroslava. Kitty de Hoyos y además acá, Sonia Furio, Evangelina Elizondo y Angélica María, la novia de la juventud y tantas novias de los abuelos que, pues en blanco y negro, pero pues en bueno, el cine ellos disfrutaban de ver, eran películas blancas prácticamente, todo eh, en forma muy decente. Eh, se exhibían las fotos de las artistas en aquel tiempo en tamaño postal. Eh, Hazle cuenta una hojita, cierra la fotografía, tamaño postal, de la cara del artista, cara nada más de la artista. Ahorita las fotos de las artistas son muy distintas. Eh, se le dice sentaderas a la parte de atrás se le dice sentaderas. Ahorita eh, toman más las sentaderas que la cara, porque antes era la cara nada más. Eh, se vendían fotos de, de las artistas, pero era la cara nada más, ya fuera el varón o la mujer, era la cara nada más. Ahorita ya es otro tipo de fotos. Como quiera que sea, son las novias que hicieron a sus, suspirar a los abuelos. De sí, ello, ya soy abuelo también y recuerdo esas artistas, sobre todo las de la época del mambo. Pero en la parroquia de mi pueblo, en Silao, en Cuarto decía a la entrada de la parroquia, había un letrero que decía el nombre de la película que iban a exhibir en esos días y decía para mayores de 21 años, con serios inconvenientes cuando salía. A la Berta Lepe, o con María Esquivel, o Rosa Carmina, o Meche Barba, o Tongorele, o la bomba atómica a María Aguilar, o Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, cuando salían ella, porque el mambo también estaba prohibido, cuando salían mambo, damas o pérez Prado y estas artistas, decía ahí afuera de la parroquia, el nombre de la película y decía, para mayores de 21 años, con serios inconvenientes. Entonces estaba prohibido ir a ver una película de esas. Estaban prohibidas también oír las canciones de Agustín Lara, porque acuérdense que tenía puras de aventurera, hipócrita, traicionera, o sea, puras de... ¿Dónde él tocaba? Pues no, desde Cabaret pero eso en aquel tiempo pues, no se veía bien, ya luego empezó Agustín Lara con las musica, la música más romántica y como que ya era más aceptado, pero por aquellos años también estaba prohibido escuchar tangos, porque mi hermano Toño tenía un libro de tangos, me encantaba el tango y lo tenía guardado para que mi papá no se lo viera, un libro de canciones de tangos, pero mi hermano Toño lo tenía guardado para que mi papá no se lo viera, estamos hablando de 1950, hace 71 años, me da gusto saludarlo, a ver quién se acordó de eso, ¿no? que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.